accesibilidad a los instrumentos electrónicos bueno, ayer denunciaba el grupo FEFLAS de la UAS que 12.000 estudiantes imagínense en la UAS se iban a quedar sin tomar el semestre porque no tienen acceso a computadoras oigan eso eso es en la UAS y entonces este, imagínense usted en la en las escuelas, esos estudiantes muy pobres que todavía no le han llegado su computadora o que se va a la luz o una serie de situaciones. imagínense usted, buenas tardes Buenas tardes, Omar. Buenas. Buenas. Sí. Adelante. Gracias. Para decirte que estamos a cinco y no le han pagado a los profesores. A cinco y no le han pagado. Pero dice aquí, Jorge Luis, que cobraron. ¿Cómo va a ser? Sí. El que no haya cobrado, algún problema. ¿Algún problema? Sí. Ellos hubo un retraso, hay que decirlo. Sí, sí. Ellos sí, hubo un retraso. Ellos cobraron hace dos o tres días. ¿no? ¿Dos o tres días? Sí. sí. Porque parece, y yo diría que nada más no es los profesores, parece que hubo un problema, y como este es el primer enero del nuevo gobierno... Normalmente, normalmente, enero en bien. enero es un mes un poco complicado Porque los agentes del ayuntamiento, creo que fue hoy que cobraron De los ayuntamientos Y entonces, este, otros empleados públicos creo que también tuvieron dificultad Un poco tardía Y creo que enero es difícil, creo que sí ¿Hay un a, a, No, no, hay algo raro, no, no sé qué Hay un desajuste o un ajuste porque Lo cierto de caso que en enero siempre hay esa dificultad. Eso, esa es la realidad. Porque he escuchado, he escuchado varios empleados de diferentes instituciones, no solamente los profesores, otros empleados que han tenido dificultad en cobrar a tiempo. Incluso hasta, hasta los pensionados eh, de las Fuerzas Armadas y la Policía hubo como un retrasito también. Que esos son cuartos que no se. Sé. Mira, entonces, este. La cuestión de los estudiantes, eso, eso, mira, eso, eso es un poco delicado. Yo no sé, porque la, las dos posiciones son justas, Válida. válidas. y claro que son válidas porque el riesgo de mandar a tus estudiantes que se, a juntarse todo y que tú no vas a tener quizás control de mantenerlo en distancia y con su mascarilla. y está que bien, y, bueno. Pero entonces también está el asunto de que te, es un año casi perdido y va a haber mucha laguna dicen que la laguna que va a haber en este año escolar eso va a ser terrible para los estudiantes entonces es un poco complicado eso es un poco complicado yo no sé ni, ni qué sinceramente decir de lo que pueda ser lo más conveniente pero eh, es un poco difícil. Mira, en Ecuador se van a celebrar elecciones el próximo domingo. Hay un joven de apenas 35 años que representa al expresidente Rafael Correa y el partido de Correa. Que el actual presidente Lenín Moreno, que fue llevado por Correa como vicepresidente y que fue... Funcionario de él y que Correa metió son de las cosas que se ven con mucha frecuencia: eh, tú traicionar al otro y sacarle los ojos o no seguir la línea. Lo cierto del caso es que Lenín Moreno le entró con todo los hierros a, a, a Correa. Correa tuvo que irse de Ecuador. La justicia lo condenó a ocho años por corrupción. A ocho años. En el exilio, claro, el partido de Correa expulsó a Lenín Moreno, al presidente de, del partido. Lo expulsó. Y entonces, este, hay un derechista que ha pirado muchísimas veces, Guillermo Lazo, ultraconservador, que se está disputando con este joven, apellido Rux, que ellos dos son los que tienen la mayor posibilidad. Aunque las encuestas dicen que probablemente hay una segunda vuelta en Ecuador, hay que decir independientemente a los errores de Correa, que cometió errores, y algunos errores incluso de intolerancia, pero en el aspecto económico y social, Correa hizo un gran gobierno. Correa eh, redujo la pobreza en un gran... Volumen, uno de los países que más redujo la pobreza, eh, le elevó el sueldo a los empleados públicos, especialmente un policía en Ecuador gana muchísimos cuartos, lo que tú no te imaginas. Un raso policía en, en, en Ecuador gana lo que no gana un coronel aquí, y para que lo sepa, como 900 dólares, para que lo sepa. En, en Ecuador es una de las policías mejor pagadas del mundo. Dignificó el papel de la policía Rafael Correa y aumentó considerablemente el accionar económico de Ecuador. Cambió los contratos con Ecuador, produce petróleo, eh, los contratos con las empresas multinacionales, eh, que eran lo contrario: o sea, un 18%. Papá y, y el 82% hablaba muy Esto él hizo lo contrario. Y dijo, hay que quiera que hacer o no. De modo que vamos a ver cómo culminan las elecciones en, en Ecuador. Eh, bueno. Argenis comenzó a hablar. Y uno viendo. Las cosas que este hombre ha dicho. De cómo mató a Junior que hasta lo dejó en su vehículo. Se me pareció al caso, lo, lo dejó en el vehículo hasta que oscureciera el hombre muerto con el cadáver. Y, y yo pienso, señores, pero, ¿en manos de quién era que estaba este país? Una mafia gobernando un país y entonces con la posibilidad de quitarle vida a las personas que se oponían a, o que denunciaban por la, la razón que fuere. Eh, y bueno, eh, eh, la verdad es que de aquí en Tenares nadie ha cobrado. Dice aquí un amigo que en Tenares nadie ha cobrado. Oye, lo que yo estaba diciendo, que ha habido tardanza en todo. Dice que en nadie ha cobrado, lo que indica entonces que hay problema, hay problema. Hay problema. Eh, bueno, entonces, este, eh, eh, Junior Ramírez, dice el hermano de él, que no llegó a recibir dinero de Manuel Rivas.